que quieras Vale, ahí, ahí, señor, suba, suba Sube, sube ¡Talán! Uy, perdón, señor, perdón No quería hacerle daño Vale, todos cometemos errores y no pasa nada eh, eh, eh. Pero, ¿será usted borde? Súbase usted, a, a, ahí, que se suba Súbese, hombre abre es que, hasta ¿Pero un esqueleto Pues dices, bueno, es más difícil Pero es que es un zombie, es un ¡Un zombie! ¡Es un zombie! ¿Tú sabes lo que es un zombie? Un bicho feo que ataca. ¡No quiere! ¡No ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No, que se ha liado en un momento! Encima he matado yo al aldeano. Así que yo creo que lo mejor es huir. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Sí, la la, la, la! Voy a disfrazarme. O me voy. Que al matar a un aldeano. Me van a poner en busca y captura. Y no me apetece, ¿sabes? Entonces me voy a ir a mitad del mar. Y ahí... No me va a encontrar nadie, no me va a encontrar nadie Para palitos, coge todos los palitos Ahí, cogiendo palito por palito Coge todos, hombre, coge todos Yo no he visto nada Yo me voy así, pipipupup Me voy a esconder Estoy en busca y captura En busca y captura Por matar a un aldeano Yo me voy, yo me piro Vampiro, yo no quiero no saber nada Porque aquí es fácil que me encuentre, ¿sabes? que Me encuentren, tú no, tú buscas en YouTube Sofix 20 y me encuentras enseguida. Ya verás, no, pa tú, por eso no te preocupes, tú me encuentras enseguida. Los que no quiero que me encuentren son los aldeanos, porque ahora me están buscando tal busca y captura y como que no me apetece, ¿sabes? Porque, ¿por qué no? Que yo no he hecho nada malo, que yo sepa, ¿sabes? Eso, eso sin querer, yo quería hacer eso. Ay. Es que a ver, el aldeano se ha puesto en medio. La culpa en parte ha sido suya. ¿Por qué se pone en medio? ¿Para qué? ¿Para qué se pone en medio? Ahora la culpa es suya. Porque se ha puesto en medio y yo no quería hacer nada. ¿Ya se está haciendo de noche? ¡Joder, con los días aquí en Minecraft! No veas cómo corren. No veas cómo corren los días. ¿Se ¿Si está haciendo de noche otra vez? Quedaros con mi cama. Porque no voy a volver. <risa> Pero que es de noche. ¿Por qué no me dejas dormir? Que es de noche. Me voy al medio del mar. <risa> a vivir. Como una sirenita. Atención, un habitante del pueblo de Minecraft del desierto se acerca a una cueva que parece que está escondida debajo de la tierra de la arena de los aldeanos. Parece que tienen un secreto, vamos a investigar. Parece que esta cueva está bastante oscura, no tiene antorchas, pero se dispone a explorar. Hay un, hay un esqueleto, pero ella intenta darle con un brote de árbol. A ver qué pasa, parece que el esqueleto tiene miedo, pero bueno, ahí está, luchando, vamos. Y ganó el esqueleto. <risa> y yo ahí, yo ya lo no vuelvo. Me tengo a por Voy a acabar con los árboles de aquí. ¿Y ahora por qué no usas creativo? Es que, es de verdad, yo para unas cosas uso creativo, para unas cosas tontas, pero para lo que es esto, no. no. Ha sido un disparo. He venido aquí y se escucha ¡pum! como un disparo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y se va a atacar. Pues, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Lo consigue. Después de media hora... <ríe> me estoy viendo ya que en un futuro, cuando, cuando... Cuando ya no me pasen estas cosas, estoy viendo que me encontraré cosas mías de estas <ríe> por todo el pueblo. ¿Puedes hacer una estructura en medio del la... bar? Solo pido eso. Luego ya, pues haz lo que te dé la gana. Luego no, haz lo que te dé la gana, pero yo... Quiero una estructura en medio del mar. hacerme la casa y escapar del pueblo, porque he matado a un anciano Y no quiero que me pillen. Entiendo lo que quiero decir. No pasa de un futuro. Cuando, cuando esté más preparada, me voy a ir a, a, a esa zona secreta. Si sabes lo que es, déjamelo en los comentarios. Es un sitio muy oscuro. No es una cueva. Donde en medio... Hay una jaula y no puedes poner antorchas porque si no no se genera sabes lo que es déjamelo en los comentarios y yo pues eso te doy me gusta comentario ya o sea, te contesto y todo eso vale Todos contestos. vale eh, voy a poner esto así esto así. vale eh, yo creo que a partir de aquí ya nadie me reconoce verdad por lo menos tener una pequeña base que yo esto lo sueño una vez una vez soñé que estaba jugando, o sea, era como Minecraft en la vida real, ¿sabes? Y estaba en mitad del mar y había de todo, o sea, había islas, había desierto, había... Y yo me voy, a dormir, correr correr que se está haciendo de noche y según el juego no puedes dormir ahora. Y no es de noche, seguro el juego. A partir de ahora voy a vivir en medio del mar, en medio del mar, no bajo del mar como ahora. Eh, pop esponja pero sí aquí y como se puede reforzar porque tengo el esto se puede reforzar porque tengo el se instalado security crap pues eh... no pero no te eh. a <risa> el mar, el, mar. el problema va a ser esto aquí en el mar que me voy a caer por eso quiero una estructura bastante grande porque me estoy viendo que me voy a caer ya tenemos casita en medio del mar muy bonita no es. Va a haber tormenta. Y que si pongo la casa de madera, no se me queme, ni caigan rayos, ni cosas raras, ¿sabes? Yo, yo aquí saltando. Vale. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Si no has visto los primeros episodios, vete a verlos porque flipas y colores. Todos los cambios que he hecho. Tanto comentando como haciendo las cosas. Todo, todo, todo, todo cambió. Todo cambio. Y yo aquí saltando. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Bajo el mar! va a funcionar! ¿No se ve nada! ¡No suena! pinchar ahí